debate que, que se promete atractivo sí, y seguro que lo podemos recuperar luego por las cuestiones que planteaba Juanjo y que se planteaban entre el público. Pero seguro que todo esto al final eh, podrá ser retomado y, y reasimilado por cada, por las charlas que, que todavía nos quedan. ¿no? En primer lugar, también dar gracias a, a Irache y, a, y al Museo de la de Guernica. Eh, es una oportunidad estupenda estar aquí eh, gracias a los ponentes que, bueno, pues han atendido a nuestra llamada casi de auxilio, porque en algún caso, pues nos veíamos eh, necesitados de gente joven eh, que, que tratara estos temas. Esto os comento luego. Y gracias al público por venir, porque se agradece una, una sala bastante nutrida en un día como hoy, así que fenomenal. Eh, quería, a modo de introducción y pidiendo prestado el tiempo a a Mago y a Miriam hacer una pequeña intro, muy breve, por favor, eh, porque creo lo veía necesario, ¿no? Y era simplemente eh, rebobinar un momento para ponernos en el lugar en el que a Yusu y a mí eh, nos llega esta, esta posibilidad de estar aquí y plantearnos lo que significa la memoria a día de hoy en, eh, en la creación contemporánea, en el arte contemporáneo, incluso en la educación, en las artes, ¿no? Y quería resumir esta especie de, eh, de tormenta de ideas que tuvimos yo suyo en tres aspectos fundamentales. El primero es eh, uno que supone una especie de, de doble acercamiento a la idea de memoria y que implica una contradicción ¿no? interesante, por otro lado, cuál es el que la memoria es algo recurrente, en la creación del artista joven en el arte contemporáneo ¿no? y que tiene esa facultad también de convertirse en refugio, ¿no? en algo eh, subjetivo, intocable. ¿no? Eh, yo lo siento solo yo y es mi, mi torre de marfil en la que me puedo expresar, en donde estoy seguro. ¿no? Eh, que quizás sea un posicionamiento que... Eh, pues bueno, eh, se inhibe de la complejidad del arte y, y sobre todo de, la, de su función eh, experimental. ¿no? Eh, pero de otro lado, ¿no? cuando hablábamos de memoria histórica, y aquí viene lo interesante, veíamos que precisamente es justo lo contrario a esto que os acabo de decir. ¿no? La memoria histórica, desde el punto de vista de la creación artística, nos sitúa en, un, en una eh, área de producción vinculada al territorio, a lo colectivo, al compromiso, a lo social, a lo ideológico, a lo político, ¿no? Entonces en esa en ese campo, ¿no? En ese todo ese campo semántico, pero que también es de, eh, de contenido y de expresión, pues se dan eh, mucho del arte que a nosotros nos interesaba, ¿no? A yo a, a y a mí, ¿no? Y un poco es lo que nos ha eh, lo que nos ha dado las pautas para bueno, para organizar esto que aquí presentamos también, ¿no? Este era el primero de los aspectos. Luego también quería eh, hacer hincapié, bueno, por, por acabar esta, esta, este primer punto, eh, decir que el arte y la memoria histórica nos habla o nos sitúa, desde el punto de vista de la creación artística, ante el papel de la historia y de las verdades instrumentales que el poder se encarga de diseminar, ¿no? Eh, yo creo que aquí todo ese arte documental que hay últimamente eh, nos ha hecho ver que efectivamente el, la memoria histórica puede ser un espacio de poder ¿no? y que eh, esas verdades instrumentales eh, de las que se sirve el poder están perfectamente inculcadas ¿no? y, eh, eh, digamos, eh, insufladas en la actualidad, en la noticia, etc. ¿no? De otro lado, también, al hablar de arte de memoria histórica, eh, nos hemos de poner en qué significa la representación de la memoria. ¿no? Algo tan abstracto, tan particular a veces, y sobre todo cuando es histórica, eh, representar aquello que no se ha vivido o que no se ha sentido, que es especialmente delicado. ¿no? Y llegando a ese punto, qué capacidad tienen los símbolos o las imágenes para representar lo irrepresentable. ¿no? Esto, por hacer dos apuntes, si me permitís, eh, sobre estas cuestiones, el ejemplo de la película Noche y Niebla, no de Alain Resné, que nos habla de la memoria histórica con una eh, serie de imágenes encadenadas eh, de una elegancia exquisita y sin tener que caer en, en tópicos, o en escenarios eh, eh, traumáticos, etcétera, ¿no? sino desde una perspectiva dura, pero con un, con un uso de las imágenes, ¿no? con una concatenación de las imágenes exquisita. ¿no? Oyendo un poco más allá el, la película de Klaus Mann SOA, para la cual ¿no? que habla del Holocausto Judío y en la cual no hace falta mostrar eh, cuerpos amontonados, ni mucho menos, porque es la palabra la que, la que se carga de significado y es mucho más potente que cualquier imagen. ¿no? Eh, otro de los puntos que nos, eh, que nos podríamos hablar sobre el arte y la memoria histórica es que nos habla también eh, de la administración de la memoria de los otros ¿no? y esto es especialmente complejo, ¿no? eh, cuando una, el poder político, la administración pública los museos se encargan de la administración de la memoria de los demás hay un tremendo eh, eh, horizonte, ¿no? delicado también, ¿no? de, y sobre todo eh, delicado por, por peligroso, de aquello que decía Craig Howen de a, hablar eh, de la indignidad de hablar por los otros, ¿no? Que también lo hemos visto mucho en el arte, ¿no? Alguien se va afuera, eh, tiene algo que criticar y lo critica desde el, desde el posicionamiento incómodo de aquel que toma una foto sin estar viviendo allí, sin haber eh, tan, tanteado el terreno, etcétera, ¿no? Es también este un, un terreno de, de especulación artística eh, delicado, como también se ha dicho aquí, ¿no? Y, eh, por último, también, eh, siempre que hablamos de arte y de memoria histórica, nos, eh, nos importaba aquel tipo de arte que promueve la posibilidad de pensar la verdad, ¿no? eh, eh, de restaurar una memoria colectiva diversa, múltiple, activa, una memoria que se despegue de relatos encapsulados eh, por los medios de comunicación, etcétera, o por las versiones oficiales, que también es siempre eh, algo que nos viene ya dado, el cual, en el, donde no podemos intervenir, o, en fin, por muchas otras razones. Este era el primer punto. El segundo punto que nos eh, venía siempre a, a colación era el hecho de eh, que poco tratamos en la universidad un tema tan cercano y tan necesario como la memoria histórica, ¿no? Y ante programas de estudios tan rígidos como tenemos, ¿no? Ante recorridos eh, académicos cada vez más eh, administrativos, eh, etc., pensábamos también que un eje temático de la memoria histórica podría articular una cantidad tremenda de, de material artístico y, y una posibilidad genial también como, como tema directriz ¿no? en cualquier eh, en lo que es el, eh, pues bueno, lo, el temario de, de las artes artísticas. ¿no? Y eh, por último también un tercer punto que era el del contexto. ¿no? Eh, como dijo eh, Irache al principio de de las charlas en la presentación, eh, sí que es verdad que en un principio eh, tuvimos como, como decirlo, una especie de vértigo también al ver que era eh, un campo como poco trabajado, ¿no? Desde, el, desde, la, desde la práctica artística contemporánea. Eh, no es del todo así, porque a todos nos viene a la memoria pues, el, los trabajos de Frases Torres o el trabajo colectivo que se hizo en Burgos, ¿no? con una cantidad importante de artistas y tal, pero al llevarlo al terreno de, del contexto vasco sí que se nos hacía un poco más, eh, bueno, era un panorama más de, difícil de desbrozar, ¿no? Y y esta, esta reunión que aquí nos trae, pues nos ha dado la posibilidad de hacer esa especie de, de tanteo del terreno y por eso estamos especialmente agradecidos. Y luego también decir que esto, también veíamos que hablando de contexto, como que se acumulaban capas, ¿no? Eh, con, nos va a tocar ya casi inmediatamente eh, resolver, resol, resolver un conflicto político también, ¿no? Y el arte y la práctica artística contemporánea va a tener algo que decir también, ¿no? Y probablemente se va a tener que solapar sobre una cuestión tan delicada como es la memoria histórica de la Guerra Civil. ¿no? Y no sabemos hasta, hasta qué punto eh, va a ensombrecer o a, o a opacar esa memoria también, o quién va a poder aquí, o, y cómo se van a jugar esa, esas dos eh, parajas. ¿no? Y porque existe una responsabilidad artística también sobre lo que nos ha tocado históricamente, pero sobre lo que hemos vivido casi casi recientemente. ¿no? Entonces, por eso, eh, bueno, está bien venir aquí para hablar de todo esto. Y bueno, esto era la cosa que tenía que decir porque lo tenía como, como muy apuntadico en tres puntos y tal. ¿no? Eh, pero vamos a lo que vamos y es la presentación de los trabajos de Magua y de Miriam. Eh, Vaya por delante, y esto es otro de los valores yo creo de una reunión como esta, que lo que aquí mostramos eh, no son solamente proyectos acabados y proyectos eh, para ser mostrados al modo de la exposición. De hecho, eh, yo pienso que la exposición es precisamente el dispositivo, voy a utilizar ese término Camilo, dispositivo, eh, el dispositivo por el cual eh, ha capitalizado el cual que ha capitalizado la producción artística contemporánea en su mayor medida, ¿no? Precisamente cuando hay mucho del arte contemporáneo que no necesita de esa. ¿no? O, o que, o que se inhibe de esa posibilidad de la exposición. ¿no? Eh, lo bueno de una cita como esta es que vemos eh, proyectos en muy distintos estadios. ¿no? Entonces vamos a ver proyectos más acabados, menos, eh, soluciones finales, proyectos embrionarios. Y todo eso yo creo que es rico desde el punto de vista del espectador de la espectadora porque también ve eh, por dentro ¿no? cómo son los procesos de trabajo, los mecanismos del, eh, de la artista y eso nos va a permitir también tener una, un campo pues bueno amplio de, de, trabajo, ¿no? de, de trabajo de trabajo de una panorámica amplia me refiero no a los trabajos